Ser indígena y representar a mi pueblo, uno se siente orgulloso. Son muy lindas sus tradiciones. Soy el caporal de los caporales San Martín de Chile, bailando acá en el carnaval con la fuerza del sol, disfrutando la fiesta. Un es muy bonito. El caporal inicia de los negros afrodescendientes, de los esclavos. Los carcadeles significan las cadenas de los negros y de ahí con el tiempo el caporal se empezó a modificar en lo que es la diferencia de traje, la de botas, el sombrero un baile que necesita alta agilidad saltando, a piso Llevo dos años siendo caporal de San Martín con la caporal a la que es la líder de las mujeres en el cual libero a un bloque de 400 personas los dos nos complementamos muchísimo para llevar al bloque de la lo bueno, más lindo para mí es compartir con la gente que lo quiere y conocer a diferentes tipos de personas. De kleuren, al de dansen, de meisjes zijn zo mooi geschminkt en zo mooi gekleed. De mensen daar ik al super vriendelijk. Iedereen is goed gezien, er wordt gep feest, er wordt gelachen, Het rolt super op de gemak hier. Als is veilig hier. Niemand valt u lastig. Gewoon kijkt op de sfeer en iedereen is heel vriendelijk. Las tradiciones y las culturas en Arica se respetan mucho y se balonan. Cuando los extranjeros vienen para ellos es una cosa de otro mundo, porque no lo ven igual en sus países. Se sienten sorprendidos por toda la felicidad que hay en el carnaval. Uno está un año preparándose para solamente tres días y cuando uno está bailando es la la danza a la agrupación. Cuando nosotros bailamos en un paso y lo terminamos, lo aplauden, que dicen, oye, ¿no? han bailado bonito. Es una emoción de, de amor a, a lo que uno hace y lo motiva a seguir.